Ahora venimos en busca de algo que es oaxaqueño, yo, no es aquí yo tradicional. La, yo, yo la verdad no sé de dónde sea. Lo comen mucho, no sé por qué, pero nosotros nunca lo hemos probado. Andamos en busca de unos grillitos que venden. Queremos probarlos porque nunca los hemos probado. Ajá. Pero tenemos la tarea de buscar a la persona indicada el que los vende. Exacto. Porque es muy complicado encontrarlos porque se andan moviendo. Ajá, más que nada, eso es la tarea difícil, encontrarlo porque se mueve por todo el malecón y pues, pues sí, es bastante... Ajá, sí. Ahorita estamos aquí en calle Basilio Vadillo Nosotros ya se, se las mostramos esta calle sí, ¿eh? esta calle ya se las mostramos de noche y de día en varios videos Pues ahorita vamos a darnos la tarea de buscar a este señor o señora porque a veces son, son hasta niños los andan vendiendo ah, Traen la charolota grandota así, una sí, hoyota grande Traen la charolas Café de olla, también se los recomiendo. Ya sea hambre. Ya se hambre. Y sí, que me ruge la tripa. Lo que vamos en busca de los chapulines es como un tipo de botana. Pero sí. vamos a comer hoy primero la botana antes del desayuno. Tipo trenecito o como le puedes decir a esto? Un trenecito. O un, un elevador en un elevador, forma de trenecito. Es para la gente floja, sí, así como nosotros, ¿verdad, poder? Exacto, aquí los <ríe> esperas y ya te baja gratis. Ya se va. Ya va para abajo. Es, es para es... gente floja como nosotros y también para gente que ya no puede subir así rápido. Sí, es que ahorita les vamos a enseñar. Ahorita estamos aquí en una zona de, de olas altas, que igual no les hemos mostrado. Y pero aquí ya está muy muy bonito la verdad y me gusta esta vista Sí, está muy bonita esta vista Les pues vamos a mostrar por qué hay un elevador Porque aquí hay muchos escalones Y de repente hay personas que ya no pueden caminar Sí, pues es que ya, están, ya son mayores de edad y pues, y, pues, y pues realmente ocupan ese elevadorcito que va ahí Y pues sí son, son como unas 200 escalones Pero aquí Puerto Vallarta está rodeado de escalones, ¿verdad Paul? Sí, me gusta mucho este, este. Oh, está, está, bonita. Clave, está bonita Pues eso, eso es para la gente floja Sí, porque vemos que muchos jóvenes de todos modos se suben ahí. Exacto Y pues vamos a buscar todavía al señor de los grillos A ver si encontramos al de los grillos Allá sí. está Santa Claus Adelgazó, ah, adelgazó se puso mamado, se puso a hacer ejercicio. No, se adelgazó porque no comía la pandemia. Ah, yo pensaba que se había puesto a hacer ejercicio. Una eternidad más tarde, Bueno, Paul, después de 3, 4 horas logramos encontrarines. Ya, lo ya se nos hacía que no había video hoy. <risa> es que se pone muy tarde. Eh, es que nos comentaron que por lo regular él se pone de 2 a 9 de la noche. Pero lo bueno que ya lo encontramos. Paul. Exacto, ya por fin, bravo. Vamos a, vamos a probar, vente. Ah, fue para ah, allá. Entonces okay. entonces, ya hacia. ve, de vuelta no lo encontramos. Casi, sí, casi. Es que no quiere vender. <risa> a ve ahora estaba mirando que venden charales. Vienen realmente, pues están en chapala. Sí, no, en yo lo estoy eh. comiendo en chapala. Yo también, de varios chapala, sabores, hasta con chilito. Ah. Ajá, ah, vienen muchachos. ¿Tú vendes chapulines? Sí. Ah. ¿Son chapulines esos cómo se llaman? Sí, sí, chapulines de Oaxaca. De Oaxaca. De Oaxaca. Ah. ¿Y a poco los tres de allá cargando? Sí. ¿Neta? Wow. Todos esos vienen de Oaxaca. ¿Y cuánto tiempo te duran así? Eh, mientras no le pongas limón salsa te duran hasta dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Ah, ah, a ver, a ver, ¿Realmente este, cómo es el proceso para que lleguen a estar así de los chapulines? Pues, ¿Sí lo conservándolos sabes? nada más. ¿Pero los tostan o están así? Son tostaditos. Ah, okay. Pues por favor hay que comprar para probarlo. Okay. ¿Cuánto cuesta? Mira tengo la media chica que te va a la cheta o el 100 la grande. ¿Te los ah, preparo está? con limón y salsa? Sí, porfa. ¿Limón y salsa verdad? Sí. ¿Lo, ¿Lo preparamos o así seco? No, no así al... seco. Uno para... seco para probar. Sí, Ajá. Sí ya. probar. Vamos a probarlos, a ver qué saben. Ajá. Porque miren, ahorita ya puedo agarrarlo. Tú aquí primero, aquí yo. vas primis. Parecen... Pues están doraditos. Yo siento que... A va... ver, enséñaselos bien, Mario. Sí. Es eh, bueno. Hay que probarlo. <risa> no, es buena botana, ¿eh? ¿A qué claro, saben, saben rico. Sí, estoy sí. sí con una chela pues igual chulada, chulada. Una chela. no pero fíjate pruébalo paul pero sabe muy rico la verdad porque sabe como oh. camarón seco Voy a enseñarles este veanlo mmm paul sabe igual que el pescado o oh, como el pescado el charal, ajá, ah, como charal parecido, también similar un, diferente. un poquito diferente un poquito, y incluso fíjate que tiene como un sabor picosito al principio, ¿eh? este un poquito, de... pero eso sí. ah, es está, bueno. ¿Está preparado con chile o es, es lo que le no, sale? No, este, este ya está escondimentado. Así. ¿Ya escondimentado? Ah, okay. ok. Con chilito y ya. Que saben muy rico la no verdad. Rico. Sí, ¿verdad? Ver, ahora chapulines? hay que probar uno, pero ya preparado. ¿Cómo se ¿Cómo llaman? Si ¿Sí son chapulines realmente esos eh, ¿no? Sí, chapulines. Okay. Hay otros que dicen que son grillos o sal. Los saltamontes, saltamontes son diferentes. Están buenos, están buenos. Están buenos. que le ponga limón? Sí, salsa? por favor. Para probarlos así ya con salsa, a ¿verdad que saben. Ya con limoncito ya cambia todo. ¿Y cuánto tiempo te la llevas caminando con esas cubetas? Pues aquí ando desde las 12 hasta las 7. Pero si andas Pero caminando, sí. te andas moviendo, no te quedas fijo en un no. lugar, ¿verdad? Sí, porque nosotros lo anduvimos buscando, Paul, sí, y casi no nos, la encontrábamos, ¿verdad? nos encontrábamos, sí, ¿verdad? ¿sí? Sí. Ah, pues bueno, ¿tu nombre cuál es tu nombre? Aldo. ¿Aldo? Aldo. ¿Y vienes de Oaxaca también? No, de Puebla. Ah, viene de Puebla, bueno. No, o sea, es muy rico, la verdad es que se lo recomiendo. Esa bolsita, pues, me salió 80 pesos. ¡Ah! A ver si saben bien ricos, saben como están, es más ahorita les vamos a dar a probar a mi papá y a, y a mi mamá La verdad no sé si ellos han comido chapulines, hay que darles a probar Y vamos a ver si, si le gusta a mi papá y a mi mamá Vamos ¿Qué? rumbo a la casa, ahora sí ya Bueno Paul ya llegamos a la casa, a ver o sea, los puse en plato Vamos, vamos a, a darle a mi mamá para que pruebe, a ver si le gustan los Tienen limón y valentina Pruébalos, saben ricos Cualquiera Con chapulines ¿Por Sí. No, es cacahuate. Que es cacahuate, que Lupita. Pruébalo no, no pasa nada, está limpio. No pasa no. nada, no, <risa> no pasa no, nada. Me da asco. me no, dan asco? No, no pero saben buenos, pruébalo. <risa> la cara, saben no, no, rico. No ¿A sabe qué te saben? Malo. ¿A qué es esta figura? que saben? Ah, dicen... Pues sí saben a charales? pero nada más imaginarme ah, que tienen charales. adentro, adentro... No, pero ah, no traen nada, no. Están, limpios. están limpios. Saben a, a camarón seco. Sí, es ah, lo que ah, yo, yo les decía, seco. que saben como camarón seco. Cómete este, mira. No, no ya. ya no quiere, dice. O sea, llame conmigo. Pues vamos a darle a probar a mi papá. Bueno, ya llegó mi papá aquí. Pues a ver, ahora, ahora le toca probar esto. Están ricos, son como cacahuaces o como. El que menos esco te dé. El que tenga como? menos pancita. El que tengo menos poposita. No, tienen popó No, no tienen popó nah, no ¿no? ¿Te vieron? Vamos a ver. Son como cucarachitas, pero son oh, chapulines. ¿Pero tienes que masticarlo? No, no este, mira. Sí, este porque vomite. es lo, lo que no. le da el sabor, ¿eh, Paul? Si me vomito, No, va a ser la mitad, ¿eh? No, cómete todo, todo No, todo no, mi, todo no sí, cabe, sí, todo. sí cabe todo Ah. <risa> sí cabe, ah, no es no para tanto ah, Nada nah. No, están <risa> crujientes, agarra otro, más grande no, igual No es pues nada <risa> no le gustó ¿eh? No. no, a mí le gustó ¿No? no. ¿A ti por gusto? Era no. la cara No, no, no, no le gustó ¿No ¿Has agarrado este compadrita? No, ver, de... pero cuando vengan aquí a México Por Vallarta, así lo como, mira Sí, es que son como, los chara, como el camarón seco o ajá, como charales ajá. Y pues bien Paul, nos vamos a despedir con una mordida de un grillito o de un chapulín Saben muy rico, la verdad a mí sí me gustaron Sí, a mí también me gustaron Saben, saben ricos a comparación de cómo se ve No, no tienen idea de lo que saben Pero dijeron ay, papá, papá, de gustos a gustos A lo mejor Exacto. a ustedes no les gusta porque no están acostumbrados a comer eso Y pues bueno, hasta aquí ya. llegamos al video Paul eh, Espero les haya gustado, dejen su like Vayan a suscribirse también activen la campanita que es muy importante para que les lleguen todas las notificaciones. Y pues, síganos en nuestra cuenta de Instagram que va a aparecer por aquí. Ajá, que por estarán aquí. apareciendo. No, no, por donde sea. Ah, <risa> por... Y también vayan a seguirnos a Facebook, que ya tenemos Facebook. Denle like y seguir, que es muy importante también que ahí nos vayan a seguir. Porque vamos a estar subiendo videos para que ustedes lo compartan más fácil. Y también recuerden dejar su like, que es muy importante aquí en YouTube. Exacto. Para que nos vean más personas como ustedes. Y esperemos les haya gustado el video. Y sí, nos vemos con esta chapulines arriba Esperemos les haya gustado Bye. el video make <small noise> sure